Señores, nuevamente se pone de manifiesto las expresiones de violencia y es lamentable en nuestras escuelas. Precisamente se ha hecho virar un video en las redes sociales que ha causado toda una preocupación. Señores, está circulando en las redes sociales donde estudiantes del Liceo Manuel Marcelino Bautista en el municipio del Llano, en la provincia de Las Piñas, pelean, pero de una manera que resulta preocupante. Porque el enfrentamiento se dio a los puños y también a pedradas a puños y pedrada precisamente en un liceo en el municipio del llano de la provincia de Las Piñas. Yo he venido diciendo con mucho dolor los niveles de violencia que se están viendo en nuestras escuelas y en nuestras calles, nuestros barrios de manera muy especial. Pero ya vemos cómo nuestras escuelas, estos jovencitos, estos adolescentes, llevan a cabo una pelea de esta manera. Yo quisiera pensar que este video es viejo, que esto es algo que está circulando simplemente como fake news y más, porque no me, óigame me resisto a creer que nuestros niños y niñas estén haciendo esto, señores. Un enfrentamiento de esta manera. Es lamentable que nuestros niños y niñas sean partícipes de hechos como estos de violencia. Ahora, decía un experto en estos días que lo que, que sucede en nuestros hogares es lo que se va a reflejar con nuestros niños en nuestras escuelas. Los padres y madres también tenemos responsabilidad sobre esto y somos los que estamos llamados a educar a nuestros hijos, a orientar los términos de conducta y el comportamiento humano, ¿sabían? Vamos a ver ese video para que ustedes sepan de qué yo estoy hablando. ¿Vieron ustedes este video? Esto está circulando en nuestras redes sociales. Es lamentable que nuestros niños y niñas sean partícipes de estos hechos, señores. A nosotros, padres y madres, nos corresponde moldear la conducta de nuestros hijos, formarlo de forma tal de que estas situaciones no estén ocurriendo. Esa es la expresión de violencia de nuestros hogares. Tenemos nosotros responsabilidad de todo esto, sabía Padres y madres. Ahora, las asociaciones de padres de la provincia piden frenar esta violencia, que a diario dicen que se registran en centros educativos de la referida demarcación. Vamos nosotros los padres a hacer lo que nos corresponde. Vamos a jugar nuestro rol. Vamos a, mira, vamos a hacer nuestro papel de padres y madres y tratar de detener un poco la violencia que se está llevando a cabo con nuestros niños y niñas, frenarla de raíz de una vez y por todas estas expresiones de violencia que tienen nuestros niños, claro que sí.